Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Pokémon Unite. Les habla su amigo Seriu. Y vamos a estar jugando una nueva partida. A ver qué tal nos va hoy. Eh, comparado a lo que hice en las últimas partidas, lamentablemente hubo unas que se me dañaron y no las pude subir. Pero he hecho algunos cambios aquí cambié mi ítem por tenía el X Speed y ahora tengo el de Jet Bottom que es el que me va a permitir hacer una especie de dash cuando me vea en peligro o necesite alcanzar algún enemigo eh, por lo demás tengo el, el Muscle Band eh, el Float Stone y los Wise Glass, Glasses o Glasses como se diga eh, y es lo único que llevo diferente, el dash. El muscle band lo subí, ahora está en nivel 12. Y, <ríe> gasté bastantes recursos propios que me dio el juego, los tiquetes, eh, para poder subirlo de nivel, pero creo que eso me va a dar alguna ventaja cuando tenga que enfrentar a otro enemigo que no esté. Eh, que no tenga ese ítem al mismo nivel. Vamos a, a ver, vamos con un Absol. Eso quiere decir que llevamos a una persona que ataca duro. Puede que tengamos la ventaja. Ellos tienen un Serahora, igual que nosotros. El Cinderans puede darme problemas por su ataque de distancia sin alcanza. Por eso pienso usar el Dash para escaparme. Igual el Charizard. Eh, mi idea es irme apadrinando ya sea al Vinosaur Bin o al Snorlax, que son lerditos. Entonces. Como ellos ahí tanquean un poco, bueno, este todo el Snorlax, eh, poder apadrinarlo y defender. Vamos a ver cómo nos organizamos. El Snorlax eligió top line, creo que me voy a ir por el top también. Y el Absol también se vino por acá. No hay nadie haciendo la media cancha, voy para allá. Por lo visto me va a tocar a mí hacerlo vamos a atacar con mi bullpix blanquito bonito alolan bullpix. Bien. necesito subir ya ustedes saben a nivel 6 para obtener el poder que me gusta a mí aquí vamos abajo parece que nos se vino un enemigo por allá vamos a padrinar a este compita ese charmander ya está a nivel 4 me puede dar problemas Vamos, ayúdame a ahora. Vamos Uy, se nos escapó Se nos escapó Si logro subir a nivel 4 ya le puedo hacer frente Pero ese Charmander ya está Bien Se ve que sabe lo que está haciendo A ver Si logro subir a nivel 6 rapidito Ya les puedo hacer frente Vamos a ayudar a mi amigo el ser ahora, Que está por aquí probablemente en problemas Ojo, ¿qué pasó aquí? Vamos, no tiente a la suerte, amigo mío. Esa no es nuestra zona. Vamos. Me gusta el Alolan Ninetales por el, la posibilidad de atacar a distancia. Bien, ¿ves? Ese dash es algo que me da mucha ventaja a la hora de escaparme. Es más bien como un teleport. Y vemos la, la capacidad de el Charmeleon de atacar a distancia, eso es un gran problema para mí. Uff, y aquí viene el conejito este que siempre se me olvida el nombre. Tengo que poderle hacer dañito. Puntitos ricos por acá, que voy a recoger y que probablemente pueda anotar si me escapo. Uff, uy, uy, peligro, peligro, peligro. Peligro. Bien, muy bien Vamos, ayúdame, amigo Eso es, aquí nos encargamos Perfecto Uy, puedo recuperar Un poquito de vida Tal vez con una frutichita de Estas es mejor Y ya casi consigo lo que necesitaba Ahora sí, mi Aurora Belly Cuidadito porque con La Aurora Belly es otra cosa Vean cómo Pega durito esto Uy, nos agarraron entre tres Ah, no pude escapar No pude escapar Está peligroso esto Espero que mis compañeros arriba estén haciendo algo bueno Porque aquí nos están dañando feo Vamos Si sí podemos, si sí podemos bien amigos será hora, de suba de nivel por favor tengo 22 puntos que no voy a poder entregar a menos que logremos despejar un poco el área bien Este bicho también. Vamos a comerlo aquí. Para subir más de nivel. Se nos vino un bicho. Y ya está en nivel 9. Hay peligro señores. Bien. Vamos a anotar, vamos a anotar. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Bien. Bien. Como debe de ser. Vamos a eliminar a estos bichitos. Por dicha ser ahora ahí está trabajando conmigo bien. Ahora sí tenemos que hacernos cargo de este. Vamos a ser ahora. Absol, véngase. Si sí, le vamos a poder, si sí, le vamos a poder. Vamos. Y sí, muchachos, esa es. Vamos reponiéndonos poquito a poquito. Yo los apadrino aquí si hubiera algo. Estamos viendo la fea, pero. Pero sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Estoy un poquito calentando hoy. Esta es mi primera partida del día, así que. De momento no, no me preocupa tanto que las cosas no salgan. ¡Uy! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Uy! ¡Peligro! No voy a dejar que mate a mi amigo ahí ¡Ayuda! ¡No! Están todos aquí abajo Espero que la gente de arriba esté haciendo algo bueno Porque lo estamos dando todo aquí Y lo estamos viendo difícil Vamos a defender. Y defendiendo. Defendiendo la cancha, amigos. Vamos, este se va. Se va. Ya valió. Ya valió. Valió. Bien. Uy, estoy bajo de vida. En este caso, lo mejor es devolverme. Agarrar un poquito de vida Y poder ir a apoyar a mis compañeros Como les digo siempre la, la lógica o el pensamiento en este juego es ¿Cómo hago para contribuirle a mi equipo? ¿Cómo hago para no ser un lastre? Uy, uy, uy Bien, por lo menos ahí asustamos al, al Charizard El Charizard ahí asustadillo Si recuperamos vida mientras protegemos el área. Ahora sí. Vamos, tenemos que mantenernos arriba. Tenemos puntos para anotar, amigos. Vamos a anotar, vamos a anotar. Vamos. Uy, oh, bien, bien. Vámonos. Venga Jaja, ja, bien, esto es trabajo en equipo Uy, uy, uy, uy, peligro, peligro, peligro Ayuda, amigo, amigo, ayúdame Me dejó solo Me dejó solo, ah, se murió Se murió bueno Esto está difícil, yo creo que Que no lo vamos a lograr Pero apareció Sabdos. Apareció Sabdos. Esta es nuestra oportunidad Este puede ser el cambio de juego que necesitamos Este puede ser el cambio de juego que necesitamos Vamos y caballeros Ay. Uy uy uy Vamos vamos vamos Vamos. Si sí podemos, si sí podemos. Si sí podemos. Uf, uf uf, uf, uf, uf, qué peligro. Bien. Uf. Esto pudo haber marcado la diferencia. Esto pudo haber marcado la diferencia en las anotaciones. Uf, una batalla bastante cercana Bastante eh, pareja Vamos a irnos abajo por, por donde está la acción actualmente A ver si puedo darle soporte a mis amigos Que probablemente están defendiendo Fuertemente Bien, bien, bien, bien Vamos muchachos Si sí podemos, si sí podemos Te ahuyentamos de aquí Lo ahuyentamos, estamos a 27 segundos Damas y caballeros Y no voy a dejar que anoten No voy a, lo, no voy a permitirlo Que se me hizo No vamos a dejar que anoten aquí shoo, shoo, shoo. Vamos 11 segundos damas y caballeros Acercándose El final de este encuentro Vamos Bueno, parece que Parece que hay una mínima posibilidad. ¡Bien! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Cuando se trabaja así en equipo, estábamos viendo la fea. Y sin embargo logramos. Es más, vean. Ahí vemos eh, cómo colaboramos. Vamos a serio con coronita. ¡Qué bonito! Como debe de ser. ¿eh? Qué bueno. Y esta partida estuvo genial. Vean, beginner class 2, que bien, super, super, super, super.